de la loba su nodriza, dominará a aquella gente y levantará las murallas de la ciudad de Marte, y dará su nombre a los romanos. No pongo a las conquistas de este pueblo límite ni plazo desde el principio de las cosas les concedí un imperio sin fin. La misma áspera Juno, que ahora revuelve con espanto el mar, la tierra y el firmamento, vendrá a mejor consejo y favorecerá conmigo a los romanos, señores del mundo, a la nación togada. Pláceme así. Llegará una edad, andando los lustros, en que la casa de Asáraco subyugará a Fitias y a la ilustre Micenas, y dominará a la vencida Argos. Troyano de esta noble generación nacerá César Julio, nombre derivado del gran Iulo, y llevará su imperio hasta el océano y su fama hasta las estrellas. Tú, segura, le recibirás algún día en el Olimpo cargado con los despojos del Oriente y los hombres le invocarán con votos. Entonces también, suspensas las guerras, se amansarán los ásperos siglos. La cándida fe, y Vesta, y Quirino, con su hermano Remo, dictarán leyes. Las terribles puertas del templo de la guerra se cerrarán con hierro y apretadas traves. Dentro, el impío furor, sentado sobre sus crueles armas, y atadas las manos detrás de la espalda con cien cadenas, bramará espantoso con sangrienta boca. Dice, y desde la altura envía al hijo de Maya, a fin de que las tierras y los nuevos alcázares de Cartago se abran como asilo para los teucros. No fuese que ignorante dido de lo dispuesto por los hados, los rechazase de sus confines. Tiende el mensajero su vuelo por el inmenso éter, batiendo la